para que digan, no tiene muertos. en que hay en el capo aparte. Si yo pasé así pie, de acá. Y allá dentro de mi media, no hay ni un carro aparteado. Entonces, para que digan que hay capo, y en el capo en el está Pedro con su guagua, Elizabeth con su guagua, Milka con su guagua, Moelí con una, Jaima con otra, Elka con otra, la hermana Jaima y... y tres. Y tu le no hay diablo, dice? usted que habla, que no sabe nada. Y son todos uno de cada uno. ay y el trato y yo lo y después encontré